aquí y tenemos un futuro acuático con el de que me acaba de llegar y lo vamos a ver lo voy a abrir delante de ustedes vamos a hacer el los vamos a hacer los honores wow se ha movido por aquí que guay no a ver No sé si se ve bien por aquí. El Gela Edition. Del Dead Island Que nos viene con esta cajita. ¿Eh? Qué bonita. Qué simpática. So, cambiamos un poco la, las espadas de piratas por palmeras está, está bien el toque el, el toque bueno bueno bueno bueno bueno bueno, bueno. ya me estoy encontrando aquí ya con un montón de cositas divertidas para empezar dos pins de gela del de Anisa Y luego tenemos aquí, pesada tanto que parecía que, que, que venía con, con el aguinaldo de Navidad o algo así. <ríe> bueno, que aquí vienen las cartas. ¡Uh! Las cartas, esto se va a cotizar bastante. Fijaos en las cartas, El brillo que tiene, ¿no? Son como cartas del tarot. O sea que todavía me quedarán más cartas. Este es la torre. La rueda de la fortuna. Me ha llegado, como podéis ver, el de Adi Y aquí tenemos las cartas del tarot. Vamos a ver qué hay en la primera carta. cuál es este a ver esta fijaos Gracias. La rueda de la fortuna. Y finalmente la torre. Bueno, ya ahora solamente me queda 41 arcanos. No sé cuántas eran, creo que eran 72 o 80 y algo cartas del talud. Bueno, ahora aquí tenemos el mapa. Os lo voy a enseñar. Bienvenido a Los Ángeles. Ciudad de Los Ángeles caídos. De las estrellas. Del cine. De Hollywood. Una ciudad marcada por la muerte. Y Good Monday Vietnam. Aquí estamos configurando el juego de Dead Island 2 que hemos estado viendo los buffing, me ha llegado justamente hoy el contenido ha desbloqueado luego tengo otra parte eh, grabada y también comentada pero esta parte la, la tengo que comentar por encima porque no se escuchaba el micrófono cuando la cuando lo subí mientras que se va cargando porque este juego tiene unos gráficos increíbles increíbles pinta y luce muy bien y todavía ni siquiera le he sacado todo el rendimiento que creo que se le puede sacar al juego la verdad para ser honestos no, no, no me he puesto a manejar ni siquiera la iluminación ni, ni, ni poner todos los valores al alza sino tal cual bueno, estamos comenzando. Por bueno, el principio. Hubiera gustado de que, de que el doblaje estuviera en castellano, yo no sé si esto con el tiempo o si es que no lo he habilitado. Que esto también me pasó ya. Esta parte me recuerda mucho al, al de la original, ¿no? Que había una escena en el baño. Bueno. No para hacer filas hacer fila todos. pues todos van a coger un avión o algo que tiempo ¿no? wow. <risa> ah, se ve increíble y por si lo pregunta alguien, está, eh, ha sido grabado. Así, lo, lo he jugado desde una equipo Series X. Lo subí a Twitch. Después lo he descargado y aquí lo tenéis. Ah, ya podemos subir. Capitán, podemos volar. Este es mi personaje. Jacob. esta es la versión de Jacob los tíos se encuentran ahí en, en, donde, en donde, la, donde las maletas. ay, ¿me parece una foto contigo? ¿eso qué es? ¿qué clase de en es esto? Hey Bueno aquí tenemos a todos los personajes Para que lo podamos elegir antes de jugar Y de comenzar el pequeño tutorial Que siempre se suele hacer en, en todos los videojuegos Bueno, Y las características de cada uno de los personajes Bueno aquí tenemos a... Uh, me encanta ...Jacob... Eh, ...Bruno... ...creo que dice... Porque no lo... ...alcanzo a leer bien... ...a ver... ...Carla... ...Carla que es... ...es... Avi que se ha colado en... ...de <risa> y ha venido aquí a dar... ...Dani... ...hostia Dani como yo... Eh, ...es mi... ...es mi... ...es mi anti-yo... ...bueno no... ...es mi yo femenino... qué guay... ...bueno pues yo... ...como os dije desde el principio... ...iba a elegir a Jacob... ...así que bueno... Uh, voy a mantener hay que mantener las palabras con hechos así que a jugar con él este es mi mata zombies puesto ya luego cuando me pase el juego disfrutaré de, de los demás y disfrutaré de las muertes que no va a ser no van a ser pocas el juego no es precisamente sencillo ¿eh? Hoy he tenido un día vamos, increíble. Se ha caído eh, y bueno, yo en verdad iba a Fénix, pero bueno, he caído en, en Los Ángeles. En fin, no sé cosas que, que, que había más grande, ¿no? No sabía que el avión era tan grande. Bueno, a ver, está todo muy bien. Joder, yo he sobrevivido, ¿por qué no ha sobrevivido más gente? Bueno, la verdad es que estoy hecho un asco, pero bueno. No, un poquito de sí, todo con como antiguamente se pegaba un golpe a, a algo ya se arreglaba se solucionaba ya ¿eh? bueno ya estoy curando ya estoy ya estoy ya estoy curadito a ver qué hay por aquí ay dios mío qué desgracia esto no voy a poder menos mal que no es un submarino porque esto lo va a arreglar a su putísima madre esto no tiene arreglo esto aparte hay que darle la vuelta bueno, yo me da la aquí, me salgo para afuera. Oh, ya estoy viendo el, el, el amanecer, el amanecer donado. Los Ángeles, California. Oh yeah. Vámonos para el barrio de Beler. Con tu tío, con, con tu tía, con tu tía te irás a Beler. Al oeste Filadelfia crecía y vivía sin hacer puto cazo a la policía. Buenas noches, me faca, valgadudo. Ay. Los años 90 Los años 90. No, no volverán. Qué pena. ¿Qué la pasamos este? Dios mío, estamos. Qué imagen más dantesca, más, más, más por favor, lloren. Lloren, miren, qué bonito como se va ahí las partículas que está quemando ahí el sol. Bueno. Qué remedio, tendré que coger este. este improvisado útil <risa> machete y, y, y vamos a coger por aquí porque se formarán estos estos canalones ¿Tan, tan, como en el cine repitiendo clichés en, en los videojuegos yo es que tengo verdad es que con los tiempos me quejo mucho de, de, de la falta de, de de imaginación o sea querer hacer siempre lo mismo de la misma manera en fin um, que tienes que pasar de un lado para otro y está todo derrumbado, pues te hacemos un, un, una especie de, de tobogán, como que por aquí, pues mira, es más entendible, no porque tenga diferentes obstáculos. Yo aquí me vi, que digo yo, bueno, pero a ver, esto no me deja saltar, es que será por aquí. A lo mejor tengo que coger por el otro lado. Yo siempre, como empieza yo a dudar, me voy a ir yo para otro lado, ¿eh? A mí me da igual, vamos. ¿no? Entonces, a ver, bueno, a ver, si esto se puede darle el golpe para acá. Bueno, o sea, por aquí atrás tampoco se puede pasar. No hay ningún, no hay ningún sitio para donde ir gateando. Y desde luego por aquí afuera tampoco. esto, esto es para acá, esto es lo único que hay que hacerle algo de lo más sencillo del mundo. Y que es lo más sencillo del mundo, pégale una patada. Pégale una patada, es lo único que tengo que hacer. Pégale una patada. En serio. Nada más. Si pego una patada de eso, tiene que salir. A ver en qué momento es que ahí mismo estoy probando dándole a, to a todos los botones ¿eh? intentando ver qué es lo que volviendo preguntándome sobre la eficiencia humana <risa> habrá algún otro <risa> sitio por donde coger ¿Ah, es que tengo que coger por aquí no, no, no, no por aquí no tienes no que soltar todavía no llega el momento de y además este juego eh, falta de parkour creo ¿eh? no, que peca de no tener mucho parkour eh pero bueno ese es un elemento más propio de, de Jin Lai que, que de este juego. Pero si sí, es un elemento que sí debería de incluirse, puesto que en el Día de Addisland 1... Pues eh, aquí sí, es lo más, que lo más que tengo que dar, un, un destalazazo y, y, y luego... Pues, ahí está. Ahí está. Bueno, por eso entonces, eh, fíjate cómo saca, saca el muñeco. Este está... Tanto has hecho una mierda, ¿eh? Fíjate tú qué cara, ¿eh? Hostia, qué hiperrealismo bueno eh, la verdad es que también en eso destaca bastante ¿eh? tiene muy muy buenos gráficos no solamente ya con los zombies sino con que, que los zombies también tienen su dificultad sino con sino con las personas vivitas y coleando ¿no? los npc están muy bien hechos muy muy bien hechos de esta manera, ahora vamos a ver unos cuantos de... Hombre, oh, mira, mira, una PlayStation 5 encendida. ¡Oh, no! ¡Es metal líquido! Bien, seamos serio ahora, Tenemos que evitar el fuego. Pues evitemos el fuego. claro que sí. Es lo más normal. Evitar el fuego. Bueno, estáis ante el comienzo ¿eh? de la historia. Y todavía quedarán muchos más capítulos, ¿eh? Así que no os preocupéis porque ya... Yo, yo creo que ya el cupo <ríe> se me hace la mía con el Ghostwire Tokyo Resident Evil 4. Y este juego... O sea, es que no me da tiempo ya para más juegos. Ya es que ya no me, da, no me da tiempo más. No me da tiempo para más. Lo siento. Tres increíbles juegos que... Que bueno, que, que hay que enseñar la presentación está probando el la expansión del del vampire el survivor vampire survivor están discutiendo oye tú has escuchado algo ¿Cómo voy a escuchar algo estoy sordo es que no está diciendo nada bueno, Esta mujer porque me. Abrió? A ver, a ver, a ver. Vamos a coger los tacones y. No es. Pero fijaos en los detalles, ¿eh? De.. De las caras, ¿no? ¿También? Pues es... a ver, muy bien. Bueno, aquí está. Uno. Y aquí está su mujer. A ver, ¿cómo sabe? Bueno, se pinta bien, eh. Eh, creo que no. Que les, no se encuentra muy bien. ¿Vale? Venga. Chicos, vamos a levantar esto. Venga, no sea amenaza, venga, hombre. Venga, que sigue con la furia, con la furia. Si no. Se puede hacer, eh. Se puede hacer. Ok, a a ver. Ver. Vale. Mientras lo discutís, eh, yo voy a... Vale, me va a apuntar su dirección. Eso es la primera vez que me pasa. En la, en la, en la vida real nunca me ha pasado. Y en los videojuegos tampoco. <risa> Mira que en los videojuegos se le pasa cosas que no. <risa> Más habitualmente que no. que no pasa que en la vida real? Pero bueno. Bueno, vamos a ver qué, qué tal como. Me ha a ese a ese amable aldeano a ese, a, a, autóctono. De... Disculpe, disculpe. Oiga, Mío, feo, feo es, ¿eh? por Dios. Está claro que te tengo que matar por, por, por horrible. Mío, ¿es, es, es, es, es donde está Hollywood, ¿tú? está la gente guapa.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 Este ya está... Este no... Este... ¿Hay aquí alguno? Se este... puede pisar los cráneos y eso este... es este... eso Se nos este... este... este ponen los pezones duros, jamás que de hoy de, de, de, de verde. Ay, un le de que abre la cabeza y se dispara con una sandía. Eso me sí. encanta, me fueron los pezones grupo. Oh, yeah. Deep Silver. All right, all right. Oh, yeah. Yeah. Phonical Radical Freak. <risa> Chute que te pegas, el resto. Te de... <risa> encanta. Bueno, vamos a ver, a ver, espérate. tengo yo que yo... A ver, esto... Fuera, fuera también. A, ver. Fuera también. a ver, ¿queda alguno más? ¿Queda alguno más? A ver, tú. Ah, vale, tengo que darle a la fuerza. No un objeto. Se un que buscar el objeto a ver, a ver, a ver, a ver We'll get my, uh, my... Hey, uh, so cut. oh God! How the fuck did this happen? So it's not meant to be like this. Steady, yeah. we ain't lost yet. I ain't let you die. Hey, darling, can you drink? Come on, it's water. Just take a sip. Let me, yeah. Uh, <laughs> Ah, vaya, vaya, no, no esto no se hace, no, por favor, no se hace esto tan mal. Ahora amarillo. Por lo que está preocupado por ti, será... No no, ahí... no, no, no, no, no, no, no, no, Ahora se va a cabrear. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, esto me parece increíble. Bueno, pues estoy infectado. Primera noche de infección. Vamos. A ver. ¿Cómo llegamos? Mira, la ahí corriendo de ahí bueno, pues amigos, nos encontramos en Island 2, yo soy ToxGamer, ya sabéis suscribiros, darle a like y seguimos viendo el vídeo. Eh, voy a poner una segunda parte, pero esta vez con un gameplay, porque ya todo esto es eh, el principio, digamos, entonces eh, aquí en el, lo que vais a ver al principio, principio, que ya lo habéis visto en el vídeo anterior, eh, que hablábamos desde Island porque ya se había filtrado como los 20 o 30 minutos primero de, de, del juego, ¿no? O sea que tampoco vamos a enseñar los personajes de, a partir de ahora ya tomamos cuenta de él y tenemos que, que echar los vistacito. A ver, ya estamos en el tío y con, con, con, con tía, me, ya vamos a Veler. Siento que me tenga que volver a saludar, pero el siguiente vídeo ya está narrado por otro yo. En otro momento, a ver qué lo que dice. That I see before me. Sí, Voilà, de Kika de Home Help Estamos la casa de un Ok. on track result, result. tenía que hacer un parón antes porque es que tenía que comer. Pero me gusta, like yeah. the corner, if I yeah. right. Just past that house where I took too many loots. And I got batting here for Canada today. Please say Please the rest say of you boys are in better shape. It's hit hard here. We'll yeah. be Hasta la muerte. Maybe there's some grunts hold up inside. ¿Qué? Someone that didn't want anybody or anything to get out. Oh, me están deparando. Mierda, estoy...? ¿Cuánto estoy...? ¿Cuánto estoy...? Hello. huevo, como digas, mando. cambiar de estrategia, vamos a tener que cambiar de estrategia ya. ¿eh? Let's <laughs> Shit is how I describe the album. Is so the far. Someone alive. Sounds like a radio. I need that radio. I I swear I will carve my name on your heart. That's Major J.S. Dougher. I'm waiting. Who the. How does she know I'm here? Whatever. I need that radio. And this Major will let me in. Or else. Vale, parece que no pretende darlo en la radio. lovely holiday the ambiance they got in here oh holy fuck big bad chuchu this was an evocator but this looks like something else mm -hmm. Tocar agua. ¿Verdad? Heavy Duty Pump. Ah, es Sinceramente, amigos, espero que os haya gustado este día de hoy, este programa. Me ha encantado el gameplay de hoy. Pero luego me pondré a jugar con el White Tokyo. Seventy Alpine gameplay. Drive. I can cut through this eh, place, nab some bits and bobs, and eh, roll out the eh, other eh, side to Emma's place. Definitely. Ah, breaker missing. Seguimos jugar el Gojuuai Tokyo o oh, no? Yo. Estaría por... fijaros. lo que es... Hay una nube alrededor grabarlo. Voy a grabarlo. ¡Oh, Jehozi! ¿Es que es un breaker que Hacer un... Un desastre de mundo abierto... ...muchas historias y cosas que, que estamos viendo Bueno, todavía no sé si... ...hay un desastre en el datos se ya estoy haciendo las cosas con otras, pero bueno, de una manera ¡Oh! beautiful. Bueno, estamos en el garaje desde el principio y solamente recordar que si os gusta el, el vídeo, si os gusta el canal, aquí en este canal hablamos de esto: hablamos de tecnología, hablamos de videojuegos, hablamos de. De Tele lo de Twitter, hablamos de. de. de, de YouTubers indefeables, hablamos de lo que me salga y de, de la punta. Vamos oh, a ver bullet climbing de over there. Safe through this mansion and find a Peké. Lo digo por si un tal Néstor Gómez. Muchas gracias, Gómez. Yo me empiezo En ese, ese caso viene aquí otra vez con sus falsas pues se tomará la, la salida que o denuncia bueno, pero bueno aquí estoy echando un vistazo porque la justamente en el momento en el que estaba jugando esto Voy a comer, Aquí me di cuenta de que no podía saltar por el bachete, pero are good aquí. Job's a Roll with the punches, as my granddad used to say. Espera, las Of course, de el cargador, el cargador, el el el a ver. Este juego me ha dado una gran, gran impresión. No solamente se ve bien, sino es que se va a ver hasta mejor. Este juego se ve mucho mejor eh, que el Degin Light 2. O sea, me refiero Que, bueno, que tiene física que físicas muy buenas, ¿eh? no hay que decirlo. ¿eh? No sé si es decir, eh, Buena bodega, ¿eh? Me encanta, me encanta ese, ese algo de... mexicano ahí en las puertas. y Vamos para la casa de, de la amiga que nos ha puesto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dirección ¿Qué el... su... pero viciante se ve perfecto ¿no? o sea Y es tan bueno, tiene tanto detalle el juego que lo primero que voy a hacer es, eh, es subir eh, este, este trozo de prólogo completo sin comentar ni nada porque me parece súper interesante para tomarlo luego eh, y ponerlo en activos de, de zombies. Uh, uh, no, no, no, no. Uh, Who's out there? Jacob, brother, from the crash. Oh, uh, okay. Come in. Oh, mama, I feel like shit. I, estamos, I estamos need to drive, to drive the big white bus. bus. Get in! It's crazy It's everywhere. It's a miracle you didn't get bit. Ew, is that... Maybe I'm a man in the office, darling. Get away from this house, you oh, drool! What are you supposed Give me the gun! No! You have You, be la de, la de you It's okay. as I know. Get away! They, They were at the I invited them. Don't Just don't give me the... No! I'm not having in my house. Uh, your house. You may have <inaudible> you snuck your whole family in the moment <inaudible> I was gone, but this is still my <inaudible> home. You abandoned me. <laughs> Well, I'm back now, and you are still my housekeeper, so give me the bloody... Ah, oh, God! Hey, you're all happy now? Why is it doing? it? Uh, we've got a problem. Um, our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means we'll turn into a beast. We must kill him. This is not a fucking movie, and I'm not killing them. It's definitely done my job description. Oh, God. Are they turning? Oh, give me sick? sec. them! Y se hizo de día. Say something. Was I sí, oh. Michael fainted and the gun went ¿Sos? off. Fucking idiot, almost hit me. And you simply <laughs> had to take advantage. No, hey, my fever's gone. Desatas? You do oh, seem better. Algo. The bite's healing too. ¿Cómo? Okay. But you're staying locked here. up. But I feel dandy. That proves that... That proves nothing, okay? A, a, people do are that. eating each other out there, and no one knows anything about what's going on. And, and I can't get hold of my agent or my manager. Look, you can let me out. I'm a good boy. Swear my mum's grave. Bed by nine. <laughs> nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma! Can I ever get two minutes away from you? They're surrounding the house! They're trying to get in! I lock my cuffs. I can help you. Shit. Okay, that, that toy cuts. Just press the button. Oh. Come on. <gasps> Play it, girl. I thought my falses. I thought my falses were to use a lot of people. I don't know. but don't know. Let me go talk to them. Hey, are you sure? Take the gun! Nah, you need it more than me. Oh my god! god. Open it! Um. Oh. God. Give, me... Give me five minutes! God. Gate in the first fucking place. there. <laughs> all silicone and shoddy wiring. People going around pulling breakers. People going around pulling breakers. Now, if I were a spit. People going around putting breakers. Now, if I were spamming... People going around no, pulling breakers. <laughs> Now, I'm spare. No shout for something critical back to presentable. Shut the door! Madre Are the devils gone? All this one. Where's the last of us? <laughs> They're downstairs in the games room. high Good. you'll need a mop and shovel thank you for going out there god this is beyond insane i mean i don't know how to do this i'm not supposed to die here at least you'll die with me emma oh fantastic no no what i mean to say is you're not dying not with me around now since the health of our possibly undead friend here I'm is human. you can't verify that okay since your health is a question we need a lead um a person here a, a lead protector and emma I will be your protector <laughs> <laughs> got no shot on this, April. With pleasure. Don't touch her! Sam! You hear that Apo line? I saw the cue. Nailed it. You're shot. I get it. I couldn't exactly call ahead. No. Or call any time in the past 15 years since you popped out to the store. I think we should talk about this later. I'm here to get you oh, out. Please. of here. Emma is a huge star. Her fans are probably crowdfunding for her rescue, right? now. Yes again. City's locked tight. Being famous don't count for Thank shit. Man. Lucky for you, I've been through this before. No one's been through this before. Yes again, again. This zombie shit happened twice already. All got covered up. But I survived. You wanna know how? I'm immune. Big deal. So are they. Huh? This motherfucker. This motherfucker. So, you're not special and we're doing fine, thanks. I'm immune. You still need me. I count more zombies than you got you. So what exactly is your plan for getting us out of here? I'm still working out the details. We don't need him. You know you do. I'm immune! Fine, you can stay. Everyone else has moved in, so why not you? I'll show you where you're sleeping. This way. What does he mean being famous doesn't count for shit? How ridiculous! I need to talk to Sam. Sam and John we're talking about here. Where data is accurate, then we're experiencing an exponential increase in power searches. The city's power is out of control. Anyone out there is just as likely to get fried as get eaten. Here's hoping the zombies develop a taste for their own burnt flesh. <laughs>